¡Para! ¡Para! Vale, venga Vale ¿Cómo vais ustedes? ¿Ha desaparecido uno, no, ya? ¿O qué? Pues ha escapado, de alguna forma ¿Qué va? Ha desaparecido Por lo menos dos vamos a poder salvar Empezamos de nuevo ¿Por qué he sacado mío una? Menos mal que no me hacía falta otra Cheruno Gracias, Sokran Cheruno Gracias, Sokran Cheruno oh. Gracias, Socra, por eso de ser una, ser una, ser una, esto es increíble, ser una, ser una, ser una, gracias, Socra, ser una, ser una, ser una, ser una, v. Gracias Socran. Ser uno. Ser uno. Pero cuánto hierro. Ser uno. Pero cuánto hierro. Ser uno. Es que no le da, no le da el programa para todo el hierro. Ser diez. Ser diez. Vale, de aquí a que aparezca. Ser uno. No sé. Hace... Pero, pero Sokran. Ser uno. Socran. Ser uno. Pero bueno. Ser cinco. Ser cinco. Me manda hierro y entre medio. Ser uno. <ríe> me manda hierro y entre medio una araña. Un Silverfish. Vale. Araña. Estamos de día, así que no me va no a matar. Ser uno. Vale. Ser uno. Pero ya está. El Silver sí me iba sí a molestar. Ah, Cyberfish. Que no lo doy, sí, que no cinco. veo bien. Vale. <risa> me quita la cama, maldito. Claro que es la única cama, es verdad. Tú, levanta. Levanta. Levanta, pues nada, pues dormimos juntos. Nada, a dormir con el aldeano. Ahí va, hostia, lo que hace. ¿Has visto lo que hace? Se levanta, coge impulso y se tira encima mía. La maldita. Ya está, a tu casa. Uf. Vaya, hielo muy caro. Me trae hielo muy caro. La verdad es que no me interesa tu hielo ¿Lo pilla o qué? Vale, ¿y este? Ahora lo está mirando Vale, también Toma, toma, toma esto también Vale Vale, ahora espera que la hierba crezca y ya está Y voy a plantar Vale, esta antorcha la ponemos por aquí Ok Puede venir un mini, claro, pues por eso yo voy a hacer esto Que si viene un mini, lo que hago es esto, y ya está Vale, pues ahora vamos a quitar esa casa Lo que significa que vamos a tener que tapar esto Como ha entrado Ah, maldito, ha entrado por aquí Vale Empezamos el castillo Vamos a ponerlo en esta parte de aquí Que tenemos suficiente espacio Puede que esta casa se elimine Se quite de aquí, porque bueno Vamos a hacerlo aquí, mira Aquí tenemos el espacio justo O sea, yo creo que sí ¿Qué pedo, qué pedo, ¿en dónde estás? Eh, estoy construyendo... Five, que por cierto ah. Estoy mira, Fife, mira esto Mira esto, Fife Ha cambiado, eh, Fife Hay murallas, estoy haciendo un castillo eh, Tenemos un aldeano, nada más Aún muertos Tenía, al principio de este episodio tenía Tres aldeanos Pero resulta que en el único sitio donde Donde no iluminé es en la zona donde estaban los aldeanos. ¿Por pues, qué ha pasado? Que ha aparecido un zombie ahí. Ha infectado a los otros. Y bueno, pues resulta que. Uno murió. Lol, lol, lol, lol. Pero, pero, pero. Si llevo solo un día sin verte, ¿cómo avanzas tanto? Gracias, eh, Five, por ese host. Eh, sí, ayer que hubo un directo. Pero este aldeano está muy bugueado. Porque se pone a compostar aquí, ¿sabes? ¿Lo escucha? Voy a decirlo, hace otra vez. Composta, composta. No sé, pero usa esto como si fuera el bloque aquí. Eh, no es el librero, pero se queda aquí como si fuera el librero. No sé. Ah, también son los cultivos estos. Jajaja, ja, ja, compostando en el libro. Sí, que no sé, es muy raro. Mira, ¿os gusta el sistema de entrada? Está así porque así los. los. los. Lo, los zombies pequeñitos no pasan. Rosso. Ahora viene aquí, ¿no? No fomentes la lectura, fomenta la agricultura. <ríe> Ahora vienes aquí, ¿no? ¿Te has pasado? Todos los días, allí, durmiendo en mi cama y todo En mi casa Y ahora vienes aquí, ¿no? Ahora voy a poner los libros? Como vuelvas aquí, que no eres librero ¿Qué estás haciendo aquí con los libros? Si no puedes hacer nada con los libros Te si dijera, bueno, puedes hacer algo con los libros Puedes leer y tal Pero estabas poniendo semillas en los libros Que no tiene sentido Me escucha. Ahora sí, ¿no? Ahora va bien Toma, te doy semilla como recompensa. Ahí tiene. Para hartarte semilla, vamos. A ver, a lo mejor era un agricultor que quería hacer eh, librero. Pero yo qué sé, tío.